Chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video Un nuevo video va a ser muy diferente al que he estado haciendo Pero pues tiene que ver con un poquito de reacción Pero es una reacción muy diferente Y pues para ello, para ello el día de hoy Tengo un invitado especial Un invitado que nos puede dar una crítica De lo que hay y no en su país ¿Por qué? Porque si... Por ahí no paso Bro. Estoy aportando Un extranjero a este nuevo video y nos va a dar Su opinión sobre lo que son Pues para muchos mexicanos, en todo En, todo en mi caso, en mi caso Porque pues la verdad, no les voy a mentir Soy muy este, me gustan mucho Las frituras ¿Verdad uh -huh. que uh -huh. sí. uh -huh. La verdad Y pues este, alguien más Nos va a dar su punto de vista Su crítica sobre, pues, las frituras y uno que otro dulcecillo que, pues, alcancé a comprar, este... Pues, recientemente, entonces... Pues, vamos a ver, vamos a ver mm. Pero este personaje viene de un país frío De un país con mucha vegetación Con mucha... Muchos cuerpos de agua Entonces, este invitado, pues, nos va a dar su crítica y con ustedes... <risa> Así es chicos, este amigo viene desde las lejanas y frías tierras de... El Y chicos, y su nombre es... Yo soy Samuel, el Canadien de Aya la, la Misterioso. Bueno, <risa> yo soy mis amigos, vamos a disfrutar snacks de a con Alberto Sí, claro que sí ¡Sí, sí! ¡Estás bien ¡Bien Sí chicos, cabe mencionar que pues es un amigo de ya hace mucho tiempo Yo lo conozco y pues este muchacho, de hecho ya conoce México No tiene la costumbre de comer muchas snacks, chips Dulces sí, pero pues snacks no mucho Entonces pues vamos a ver cuál es su reacción De hecho ya conoce, como les digo, ya conoce pues no mucho México Pero conoce una que otra ciudad, conoce... Chito este... Acapulco, sí. eh. Sí, sí, entonces pues... El día de hoy, pues, nos va a dar su opinión. Dice, me acaba de comentar que, pues, hay papas, por ejemplo, en, en Canadá hay Doritos, Hay este, incluso venden takis en Canadá, sí. Pero, pues, no es lo mismo. El día de hoy, pues, ahora sí va a probar los verdaderos takis Hay, pues, variedad como Sabritas, chips de Barcel, entre otros. Y uno que otro dulcecillo y, pues, también algo para tomar un jarrito, ¿por qué no, verdad? Por si se llega a enchilar. Y, pues, vamos a empezar. Con la degustación Estas papitas que tanto nos hacen daño Bueno chicos Y vamos empezando Vamos a empezar con un Pues Estas papas yo creo que ustedes las conocen Todo el mundo las conoce Se ven en todas partes 7-Eleven, Oxxo Tinditas, Este Incluso Walmart Entonces pues empezamos con Rancheritos Rancheritos que pues no pican Son papas normales Comunes Y pues Le dejo el humor para que las abran Yes, sir, uh... ¿Qué es eso? Uh -huh. ¡No ni! <risa> ok, cabe, ca cabe, cabe mencionar que son papas normales. Por ejemplo, yo creo que en Canadá, pues los papas normales han de ser como doritos, macho. Yo supongo que es. Papas normales, ¿no? A ah, sí, con los doritos me pero... Y no sé si cómo. Ok. Sí. La calificación va a ser sobre 10 papas. Sobre 10 papas, ¿cuántos? La calificación que tú le das más o menos a los rancheritos: 7. 7. 7. Entonces, 7. Pues no está mal. Yo también le daría eso. Pues son papas muy normales, muy comunes. Yo digo que un 7. 7 ¿no? sí, está bien. Mame, no. cabrón. Uh. <ríe> bueno, chicos, en segundo término. ¡Ay, que pues obviamente este, en Estados Unidos, Canadá, también existen lo que son los Doritos Nacho. La diferencia es que los Doritos Nacho en México saben diferente, como que tienen un saborcito especial. Y vamos a ver qué es lo que nos trata de decir este muchacho. Vamos a ver. También son papas pues muy comunes, muy normales. Yo creo que a lo mejor pueden... A lo mejor pueden saber lo mismo que a los Doritos de Canadá. ¿Qué? Spicy? Yeah. Ok, pues sí, sí tienen. Dice, dice pues tienen un poquito de picor. Mm. O sea, más yo supongo que Canadá es más queso, ¿no? Más oídos. Sí, sí. Este pues en México son como que un poquito, poquito más picantes. Um, like yeah. mm. Ocho? Okay. No, son patas nombres. Mm. Para presentarles otro producto, pues estas son muy icónicas. Conozco mucha gente que le gustan mucho. Y la verdad, les he empezado a agarrar un gusto últimamente. Y parece que a este le van a gustar porque... Dame tienes hasta la madre, buena onda a la verga. Mira la neta, a mí no me vas a decir ni verga, bueno. O si no, te voy a madrear a la verga. A mí no me vas a madrear nunca, güey. ¿Qué es eso? Y parece ser que, pues, en Canadá hay muchas papas de, de queso, entonces vamos a ver las ruffles Rufles de queso, que, como les digo, es algo en... están buenas, están buenas, antes no me gustaban, pero ahorita ya me empezaron a gustar, entonces, pues, adelante, pruébalas, y de paso que me compartan, más. ¿no? No. Mm. estás hermoso! ¡Te amo! ¿Eh? ¿Sí? la base de una marca que plus, queso. Queso, fromage. un mix parfait. Un El siguiente, las siguientes papas, pues son unas papas muy icónicas. Yo creo que. Está en gusto de muchos estas papas, a mí en lo personal sí me gustan, me gustan mucho. Es, tiene una fama pues bastante popular en México y pues empezamos con las sabritas adobadas que básicamente pues para los que no son de México son tomate con un poquito de pues... Que ojo, aquí la observación que me acaba de dar Samuel pues es que... Hay unas como les digo. Hay unas sabritas lace. De hecho del mismo color. rojo Pero aquí cambia la cosa. Son de sabor de. como de salsa de tomate, de ketchup, de salsa katsu, como le quieran llamar. Así salsa de tomate, la que le ponen a los nuggets, la que le ponen a las papas fritas. Puta que asco. Entonces y pues este sí, sí, sí, entonces pues vamos a ver que lo que dice como les digo yo en lo personal a mí me gustan las sabritas vamos a ver porque quiere comparar eso con las de ketchup ok las de ketchup son un poco más sabores ok son un poco más acidos un poco moins de saveur. y esas de ketchup tienen un poco más de sabor es perfecto Ok, ok. Ok, este. Pues miren, yo no puedo decir las riquas de porque no las he probado. Pero pues a mí me gusta, pues, pues a mí me gustan las abritas. Entonces, pues. Ay, muy amable, muchas gracias. ¿Cuánto le das a las icónicas sabritas de México? Dos. Seis. Seis. ¿Seis? Sí, seis. Sí, seis. Yo me esperaba más, pero... Yo... Sí. Como un 8... Una de todas las aritas. La 8.5. Okay. Tampoco no aburrirlos y pues seguir con un video pues más light. Vamos a probar papas que son de la misma marca. Eh, la marca pues Barcel. Y con cuál quieres empezar. Tengo aquí 4. Uh -huh. sí son. Cabe mencionar que esas son, yo, esas, yo las encontré como que en una tiendita, pero pues jamás las había probado como tal. Ah, sí, han de ser lo mismo, que son como, ¿saben qué? Es como chips sí. de Barcel, fue, sal, eh, fuego y limón. Pero no sé por qué el empaque es diferente, porque yo conocí a otras, y pues bueno. ¿Nani? Este, lo que sí voy a decir es que estas papas mm. son un poquito muy, muy mm. este... <yacht> no, se va. Se ¡Ay, cuando más! Si, sí, si, sí, si, sí, a si, sí. No mames, es juego. No mames, si, A si, si, si, si, Ah, es un si, no, no, no, no, no No son la misma cosa, para nada Están muy fuertes O sea, nada más las probé y creo que el chile se me hasta la nariz que... No, no, no eh, No sé, no sé ¿Eh? qué decir ¿Eh? No, no, no. Eh, bueno Pero... Están más fuertes, ¿de dónde, dónde la saqué? En tu boca No, están muy fuertes, ¿eh? Pero no es porque piquen, sino porque tienen como que mucha sal eh, Pimienta No sé, no sé, están fuertes um, No sé, Di un número sobre 10 Cap Chao. 4 Yeah. Pero bueno, sigamos con Marcel. Vamos con los fabulosos y los únicos que yeah. los Los takis bueno. 15 años, cada vez después de la escuela, después de la escuela. siempre me he hecho eso. Me 50 dólares yeah. en los Me entonces chicos, pues esa y Apsic sí, este son takis pues muy conocidos. Ya los ha probado en Canadá y pues. Bueno, a mí en lo personal me gusta más no los alta brava, pero pues no les. No les hago el feo a los takis fuego. Eh, Sobre 10. Sobre 10 takis cuántos takis le das al staquis. 8. 8 es bueno, 8 es bueno, bueno, es bueno. Bruh. ¿Eso okay? qué? <ríe> 3-5. Sí. El... sí, tengo que aceptar que las papas mexicanas son muy dañinas para el cuerpo. <risa> pero bueno, vamos bueno. a seguir con Marcel. Estos son unos que encontré en la tienda. Hace unos meses que los probé, pues son, son patitas casi igual que los taquis fuego, pero pues hay que probarlos igual. Salen casi igual. Son muy buenos. fuego. ¿Qué? Entonces, pues... Para mí son igual Están también muy fuertes, pero... Vamos a ver... queda okay, para mí no son los mismos que, que Takis fueron. Sí, bueno pero eso es mejor. ¿Esto es mejor? Ah. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, bueno, este... Okay. se respeta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? sí. Ah. Cabe aclarar, para este próximo Takis... Pude haber agarrado los Takis Guacamole, Takis Papita... Pero... Me parece que no en todos los estados de México, incluso en Canadá, creo que los vendían, pero ya no venden de este tipo de Takis. En Estados Unidos no en todas partes tampoco venden, pero yo llegué a conseguir esto. A mí me gustan muchísimo, muchísimo, yo creo que son mis taquis favoritos, mis papas favoritas de todos, de todos. Para mí esos son los favoritos, son los Takisitos. Comenten si algún día, pues, ya han probado estos tipos de Takis. O que, si, si, si en su estado todavía existen. Y si existen, pues, llámenme y pues, yo les compro Takis. ¡Puta! ¡Qué ofertón! <tavos> a ver, ¿qué crítica le, dan, le das a mis super taquis? Ay, <tavos> <risa> ¿por qué lo metes, no cabrón? <risa> vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? No, no, no. <risa> no, no, no. Normal. Normal. Bueno. Normal. Normal. No me Si alguien tiene información de dónde encuentran más taxis negro, llámenme por favor que yo se los compro. <risa> eh, es muy raro. Esto es muy icónico en todas partes del mundo, yo creo que está en Tangamandatio, se dice así, no sé. <risa> creo que está en todo, todo, todo, todo el mundo. La diferencia es que en México pues, saben diferente y además tienen este bonito letrero que dice Exceso de sodio y de, de calorías ¿sí? Corre, no mires atrás Pero bueno, son chetos, torciditos, pues, nada, nada de otro mundo eh, Son muy normales <rire> ils sont beaucoup plus gros que les, les Canadiens. Mmh. Wow. Excitante! Non, c'est qu -ce que ce signifie <rire> que ça, mais. Très mais. Mais. ça bon, Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. ils Mais. Mais. moins Mais. Moins de donc on plus le maïs. Ok. Je dis je 10. Yes. Euh, le 10. 10 le 1 de tous les papiers, c'est le 1 10. de pour passer le pour moi, ce de chino, chips que tu mets sur table. Yeah. normal. That's normal. yeah for me for you But, that's Good snack. Ok. Yeah. Pues para él le gustaron. A mí, para mí son normales, pero bueno. Y para terminar, pues va a ser algo, pues. Va a ser algo. <risa> <risa> <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? Buena. <risa> <risa> Ajá, se mamó! Para la final. Bobo bo, Okay, ok, vamos a ver. Uh, okay, ok, gracias, gracias. Cabe uh, me mencionar que a mí no me gusta casi lo que sí, es azúcar. Yo soy más salado, la verdad. Chocolate. No, casi no me gusta el chocolate, la verdad. Lubulubu, algo muy, muy, muy icónico. Mm. Pues, lo que quieres que les diga. Mm. Lubulubu parece con Wimpera. Ok, parece con Wimpera. Tantos, Lubulubus, se gana. Este majestuoso chocolate ¡Excitante! ¿Eh? <ríe> Siete sí, ¿Siete? Ah, sí, sí, sí, sí. ¿Siete nada No, no más Yo sé que el el mm. me mexicano es un búfano Aquí tenemos mm. la colección de todas las ¿no? Están todos aquí Para no, no, no, para no hacer una lista A ver cuáles son los que no te gustaron ¡Oh! Los que menos te gustaron de... Con... Con... Con... Míos, este... <ríe> mm. Con más sabor con más sabor. Con más sabor. Las No. chingan. No. Todo el mundo sabe que estas son mejores. son para... Ah, ya saben. Pero bueno chicos. En fin. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó no olviden de darle ese pulgar arriba. Y pues comenten. Si quieren que el amigo pruebe otro tipo de cosas. Otros otros dulces Otras snacks, bebidas comida dulces por favor dulces. dulces Siguiente, amigos Ok, amigo Hasta luego Nos vemos y hasta la próxima, chicos <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Chao, chao amigo. Ricky